Mejor me voy de aquí, no hay nadie con quien ligar, perdón, quise decir jugar al baloncesto Además está sólido y puede salir el hombre cabra Que si le das las nachas, te las chupa hasta el alma Y mira, este es tu culo, tu culo hace así Así se abre tu culo La intro, se viene en la intro, la intro ¡Rayos! Corrí como loco que me quede en lo oscurito. Tendré precaución y cerraré duro el chiquito. Al fin estoy por llegar a casa y jugar al Resident Evil. Ey esperen, aquí no estaba el vendedor de eucalipto y la máquina de pelea. Ahora compra tu eucalipto para que no te llegue el corona, protege a tu familia y los que amas. Así es, pues también las máquinas. Sí, ya, ya, que nadie me gana, ya muévete máquina o ya te dio miedo. Mejor no me distarigo y sigo. Joder tú no eres el hombre cabra Si me da las machas te chupo hasta el alma XD XD Tranquilo que no soy nada de eso A una dama debes darle de tu pollo Si tú quieres placer Hola, people, ¿qué onda? ¿Cómo les va? Vengo a jugar el Resident Evil, pero primero veré la televisión a ver qué hay. La chica de verdad, no gusta el pollo frito, la chica de verdad, no gusta el pollo frito, la chica de verdad, no gusta, el frito, chica de verdad no gusta el pollo frito, pollo, pollo, polla. Si ¿Por ejemplo, la tú chica tú de verdad? Con a una dama, debes darle de tu pollo, polla. Si tú ¿Dijo te... polla? ¿Qué pasa en la televisión que vi esos vídeos que me reí mucho pero también quedé traumado xd xd xd? Soy tan malo en esto que ni la puerta puedo pasar. Mejor ya dejo esto aquí y me voy a dormir. Bueno gente gracias por estar en mi casa pero ya me tengo que ir. Bien el día de hoy dormiré en este cuarto ya que tengo muchos xd. En fin dormiré y espero amanecer bien el día de hoy poder que le pasa a Resguet apareció desnudo. Creo que un fantasma lo está violentando por las noches. Jejejejeje.